Sergio Vargas, pero de hablar o sea, nada y entre ayer y hoy eh, tú has sido titular y de verdad que me apena mucho Sergio Vargas, de que tú te expresara de esa forma, me, me apena mucho, Mira, otra información es la de mi tocayo, Roberto Ángel Salcedo esta foto muy bonita, ¿eh? Bien, porque están vestidos con los colores que, que me gustan. Eh, Señores, Luis Abinader, déjeme decirle, uno de los presidentes más elegantes que ha tenido la, la historia de la República Dominicana, que eso no lo dicen los fashionistas, uno de los presidentes más elegantes, no, eh, cuidado, ¿eh? Es un hombre a carta cabal, o sea, estoy definido ¿eh? como hombre desde que nací. Eh, pero Luis Abinader es uno de los presidentes más elegantes que ha tenido la República Dominicana. Porque Leonel Fernández se quedó atrás. Leonel Fernández entró, pero se quedó atrás con la misma, eh, el mismo outfit de hace 20 años. Luis Abinader, mi estilo, me lo copió. Luis Abinader me copió mi estilo. Yo uso poca corbata. Yo, el que me conoce, me gusta la formalidad, pero... Eh, eh, eh, eh, eh, inclinado más a lo casual, que es el, el, el estilo del presidente Luis Abinader, que ustedes lo ven ahí, siempre sin corbata. O sea, un, un estilo más casual, más jovial. Roberto Ángel Salcedo siempre ha apostado por la corbata, más formal, incluso en su programa se ve, debería de cambiar, porque no se puede quedar ahí. Pero aquí no estamos hablando de farándula, aquí hablamos. ¿De qué busca Roberto Ángel visitando a Luis Abinader en el palacio? Si ellos son amiguitos, digo yo, amiguitos, porque yo me imagino, yo me imagino que Luis Abinader sigue con su vida social, me explico, o sea, sus amigos deben ver un traguito de vino, de compartir una parrillada, aunque en este primer año es un poco difícil, pero no hay que ir a visitarlo el palacio para ver a Luis Abinader, creo yo, porque Luis Abinader, yo sé que va a sacar su tiempo, no ahora, pero más adelante. O será, dicen en los bajos mundos, y entro en el campo de la especulación, que le pasó como el ex alcalde de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, que fueron a ponerse donde el capitán lo vea. Porque así yo vi el ex alcalde de San Francisco de Macorís, Alex Díaz. Esa misma foto en el mismo lugar déjame ver si yo la tengo por ahí ¿Eh? entonces eso es como quien dice eh, donde el capitán me vea ¿Eh? no sé no sé ahí está, bueno vamos a ver si se puede conectar eh, veloz, ahí veo un modelo a Brian David conectado, nuestro socio ¿Eh? Con una foto para ser pelotero, esa foto es vieja, la de Brian. Brian, esa foto tuya es vieja, ¿eh? esa foto no es nueva. Entonces, déjame ver si consigo, eh, señor director, para ver esta foto, si la consigo, eh, para que la gente me entienda. No, no sé si me dé tiempo, porque tengo tiempo encima. Para una foto, ah, mírala aquí, mírala aquí, mírala aquí. Mírala aquí, se la estoy mandando, señor director, la foto, para que usted me haga, como dicen los americanos, el match. Mírala ahí. Esa foto del exalcalde de San Francisco de Macorís se fajó por la presidencia de Luis Abinader. Mírala ahí. Entonces ponme la foto de Roberto Ángel ahora, señor director, para hacer el match. Mírala ahí. Mírala ahí. ¿Eh? Pómela aquí para yo ver, porque yo no veo. Usted sabe que yo soy ya un hombre... Eh, ajá. Eh, ponmela, la al alcalde. Del mismo lado, el, dale al presidente. la eh, ey, El presidente está asesorado. Siempre la foto, la misma pose. mírenla ahí. La mis, parece un clon. Parece un clon la foto, miren. La misma pose parada. Parece que tiene una gente que lo asesora. ¿Tú ves? Aunque, aunque... Tengo que corregirle al asesor del presidente, Luis Abinader, esa foto con los brazos cruzados no va. Los brazos, esa foto así no va. Roberto Ángel está bien, con los brazos abiertos. Déjame ver, la de, y Alex también. Eh, presidente Luis Abinader, atención, atención. Primera dama, Raquel Peña, tiene que decirme al presidente que las fotos no se tiran con los brazos cruzados. Aquí hay muchísimo enganchado a publicistas, y a manejadores de imagen que no conocen el idioma de, la, de las poses, de las manos. ¿Eh? Eso, eso manda un mensaje. Eso no es bueno, señor presidente. Así que no, me, no se me vuelva a tirar fotos con las manos entrelazadas ni los brazos entrelazados. Eso tiene un significado, incluso dependiendo dónde. Ey, hey. hey. Dawin, estás ociando lo tuyo, ¿eh? ¡Ey, hey, Racho! ¡Estoma! Eh, miren ahí, gracias señor director, me, me voy a parar para analizar. Miren esta foto, ¿eh? la misma pose, incluso los mismos zapatos tiene el presidente, los mismos zapatos, la misma pose, lo único cambio fue el traje, el traje. Aunque, ojo con esto, hay otro dato de esa foto. La mirada del presidente no es la misma. Ustedes saben que ahora con esta mascarilla se destacan más las expresiones de los ojos. Entonces, esa imagen corporal del presidente, aquí el presidente, miren cómo está. Está, hey, está serio. En este está como más gusto. Parece que ese día el, el exalcalde que lo visitó, que visitó como que no lo agarró un buen día. Ahora, fíjense la expresión del alcalde, ja, ja, ja, con el presidente. La expresión de Roberto Ángel, bien, normal, ¿eh? De tú a tú, no somos, bueno, él es el presidente, pero yo soy Roberto Ángel Salcedo, ¿te entiendes? Entonces, el presidente Luis Abinader, dos observaciones, o sea, yo no es que soy asesor de imagen, pero me gusta, ¿no? Soy amante y sigo eh, a, a, a los conocedores eh, del buen vestir y, por ejemplo, crítica, eh, el saco, esa, esa, esa, esa chaqueta le queda grande al presidente, en esta no, en esta tiene una chaqueta eh, bien. Roberto Ángel está, ey, impecable está el tocayo. Roberto Ángel está impecable, aunque yo apostaría por usar menos corbata en el caso de Roberto Ángel, porque incluso su estilo de programa, que a, a propósito ya arranca ahora eh, eh, nuevamente, eh, en la entrevista que le hicimos a María Chibuta, eh, nos decía que, ya volvían al estudio y ya Roberto Ángel vuelve con su equipo de más Roberto. Pero bien, ahora eh, eh, me desvío un poco, le pido excusa a los televidentes, con el tema de la moda, soy un amante eh, del buen vestir, aunque quizás yo no, no lo pueda llevar como quisiera, pero ustedes eh, ven. Por ejemplo, el traje de, de, de, del alcalde le queda chiquito, el, el traje tiene que ir holgado, no puede ir con el botón así, muy, muy. fíjense, eh, eh, el presidente y Roberto Ángel están con, con el botón holgado, como debe de ser. El, el alcalde parece que el traje, como que ha echado una librita al alcalde porque salió de, de, de esa yuca de, de, de la alcaldía. Pero en toda ocasión, excelente, eh, ahora vámonos al término político. ¿Qué buscan las personas visitando al presidente y tomándose esa foto? Reitero, donde el capitán lo vea, estoy aquí, ¿qué es lo que conmigo? Como diría, no, en el algo popular. Pero bien, eh, suerte a, a ambos, tanto al exalcalde, ambos, el exalcalde Alestías como eh, el productor, que lo tuvimos aquí a Roberto Ángel, eh. lo tuvimos aquí a Roberto Ángel en la entrevista y hablamos sobre eso y hablamos sobre un potencial nombramiento. Y él decía que no, que él estaba trabajando simplemente porque quería el cambio. Eso dijo Roberto Ángel Salcedo en una entrevista que le hiciéramos aquí, en este mismo espacio, en este mismo estudio, estuvo con nosotros. El alcalde, ustedes saben que no da, el exalcalde Alex Díaz, eh, aunque comunicador, no da entrevista, eh, muy poca entrevista. Pero bien, eh, eso no deja el margen de la especulación. Por eso le digamos que entramos en el mundo de la especulación diciendo que en este caso están buscando... Su nombramiento. Miren, eh, ya cambiando de tema, tenemos a Veloz, eh, señor director, por Skype. Vamos a ver si podemos tener... No, no la tenemos. Bueno, eh, tenemos problemas con esa conexión de, de Veloz. Eh, qué lamentable, que Veloz no podrá entrar en conexión con nosotros. Bueno, ¿Eh? Eh, eh, eh, eh, ya tenemos, la tenemos Pues yo veo que está en línea Me escuchas Roberto pues Hace rato que te estamos escuchando Veloz ¿Cómo estás Veloz? Claro que no. Bueno, aquí ya, aunque sea en la parte final de la primera hora, pero lista para seguir hablando. De ah, pero qué bien. Noticias. Ya está... sí. Vi tu análisis súper interesante en torno a dos figuras. Bueno, el caso específico de Roberto Ángel Salcedo, que sí, presumiblemente la gente dice que está buscando lo suyo. Yo en realidad tengo mis reservas en torno a ese planteamiento, pero hay que ver, lo único que yo puedo decir es que hay que recordarse muy bien de esa foto. Muy bien. ¿Qué hay que qué? veloz Que hay que memorizar muy bien esa foto. ¿Memorizar? Tenerla ahí. Ah, vez. bueno, no, la tenemos en archivo. ¿Eh? La sí. tenemos en archivo. Miren, eh, eh. <risa> miren, cambiando de tema, señores, trágico lo que sucedió en aquí en la República Dominicana, donde un padre. Eh, todavía no se saben los motivos, eh, eh, que mo no, eh, perdón, esto es en la Duarte, eh, gracias señor director, me, me, un desliz mental, esto fue en la Duarte, miren, eh, eh, cuando eh, dos desaprensivos entraron a este establecimiento comercial, en la Duarte eh, en Santo Domingo, eh, entraron, desarmaron y e hirieron al Huachimán, que me dicen que, que posiblemente perdió la vida, y se llevaron la caja registradora, esto quedó grabado, eso fue a plena luz del día porque los delincuentes se están actualizando por el toque de queda y están saliendo temprano, esto fue a plena luz del día, señores, esto es increíble eh, cómo la delincuencia eh, ya está azotando nuevamente a, a la República Dominicana. Eh, eh, me dicen que, el, el, me anotan aquí, eh, que el, el seguridad perdió la vida, porque le dio un tiro, ¿eh? tiro ahí, él estaba vivo ahí, miren, está vivo. Entonces el chinito, porque es un negocio de chino, se mandó y, y, y, y desarmó a Guachimán. Miren cómo está esto en la ciudad capital. Y ahora con esta, este asunto de la mascarilla, los delincuentes se, se le hace más cómodo disfrazarse. ¿eh? Entonces, así está en la ciudad capital, Veloz, con el tema de la delincuencia. que he dicho? Eh, me dicen que el nuevo director, Edwin, que siempre reiteramos que es de aquí de Senoví. ¿Edward? Edward, Edward. Edwin, de confianza. Uh -huh. Edward. Ah, ok, sí, ok. Ah, fue puesto por, la, por Pompeo, por los Estados Unidos. Fue recomendado por así? los Estados Unidos. Recomendado por los Estados Unidos Me dice Su recomendación bueno. vino de allá Porque él eh, eh, Me dicen que trabajó Y ha colaborado mucho con la inteligencia de Estados Unidos Ahora no entiendo Porque no le veo Todavía no lo veo que ha arrancado El nuevo director de la Policía Nacional No lo siento No sé tú y Vamos bueno, a abrir la yo, línea yo. Va, Vamos a abrir la línea señor director el 725-0505. ¿Siente usted que el nuevo director de la policía arrancó? Porque no solamente el toque de queda, ¿eh? lamentablemente la policía va forzada porque tiene mucho trabajo, todos los policías, eh, pero la delincuencia está a la orden del día. Esto sigue, esto sigue señores, que no podemos eh, eh, eh, volver atrás. Tenemos que seguir limpiando las calles, veloz. Bueno, sí, evidentemente al que yo he visto más en esos auges de esfuerzo, si es en torno a la línea principal del toque de queda, es al ministro de Interior y Policía, vázquez pero a Edward no se le ha visto nada, que aunque la prioridad evidentemente es el toque de, de queda y el estado de emergencia y coronavirus en sentido general, que la policía ha estado desenvolviendo un trabajo muy importante en torno a las medidas. Que, que consiste el estado de emergencia principalmente pero la policía en sí desde hace décadas que necesita una reforma policial y esa ha sido la gran promesa eh, del gobierno de Luis Abinader y ya en persona de quien es el el, el jefe de la policía, como bueno como tradicionalmente es le dice, pero ya director de la policía, sí, director de la policía, es uno de los grandes retos y es un joven súper preparado. Ahora, lo que está en cuestionamiento por lo que vemos diariamente es el ímpetu que tiene, porque... Para ser director de la policía hay que tener carácter y no simplemente tener una... No, porque eh, académica el, eh, o el nuevo director eh, eh, es preparado, uh -huh. tiene una hoja de, de, de servicio, de experiencia y sí, preparación. correcto. Y mira lo que dices, es que ha estado involucrado en servicio de inteligencia. Aquí hay que hacer un gran trabajo de inteligencia. Sí, o sea, tengo una llamadita, veloz. Dame un segundito lo, para, para recibir esta llamada. Uh -huh. 809-725-0505. Buenos días. Se fue la llamada. Eh, le agradecemos a mucha gente de Estados Unidos que se conecta eh, con nosotros a esta hora. Eh, una de las promesas de campaña del presidente Luis Abinader fue que el sueldo mínimo iba a ser de 500 dólares. Eh, pero vamos a recibir la sí. llamadita. Sí. Buenas, sí. buenos días. Lo que, lo que pasa es que ellos deberían, de, de hacer un poco del de, de de juicio pasado, y ponerse ese mapa al pueblo, porque el problema pasa de que nada más se está hablando. Que se perdió allí, que se robaron aquí, que se allí. Después pues pueblo ha seguido su rutina de vagabundería de, de que por le pone caso, y por eso ellos siguen sí, en lo que están. Gracias. Ok. No, no entendí muy bien, no sé si tú entendiste, Velo, porque te, te, tuve aquí interferencia. Tenemos otra llamadita, <risa> 809-725-0505, nuestra vía de comunicación. Te decía que eso fue una promesa de campaña del presidente Luis Abinader antes vamos a darle